es esa primera escuela donde se aprenden las virtudes virtudes sociales virtudes trascendentes y cuando faltan cuando faltan estas virtudes y esta educación de la base familiar entonces se hace difícil una educación en medio de la sociedad en la que vivimos dice el Papa Francisco un colegio tiene el único objetivo de formar, ayudar a crecer como personas maduras, sencillas, competentes y honestas. Que sepan amar con fidelidad, que sepan abrir la vida como respuesta a la vocación de Dios y su futura profesión como servicio a la sociedad y el Colegio San Felipe Apóstol está en consonancia con este amigo y deseo expresado por el Papa Francisco y como Iglesia también hace una contribución al desarrollo de esta niñez a través de educación para que ellos se abran al servicio a favor y la promoción del ser humano y sean así parte importante en la construcción de una mejor sociedad. Agradecemos a ustedes padres que han confiado esta tarea de contribuir en educación a estos que son sus hijos. Ustedes aman a sus hijos y han hecho una buena elección de elegir al colegio San Felipe Apóstol para que sea parte importante en esta tarea formativa de sus hijos, que sean personas de bien, ciudadanos ejemplares, que den su aporte a una mejor sociedad. Felicidades a todos. ellos sean una fuente de luz y estoy segura que al igual que yo, ustedes también saben que la fuente de luz es Jesucristo Él es nuestra fuente y ustedes a su vez si tienen a Jesús en sus vidas como la fuente para todo podrán proporcionarle lo básico, lo elemental para que sus hijos reciban esa misma luz no se ajusten a este mundo sino transformense por la renovación de la mente para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios lo bueno lo que le agrada lo perfecto eso es lo que nosotros y lo que yo deseo para sus hijos estudiante consciente estudiante consciente ciudadano ejemplar si Jesús es nuestra fuente y ustedes como padres tienen a la fuente que es Jesús, entonces sus hijos serán una fuente, una fuente de luz, donde quiera que estén. Así que feliz día para todos y sigamos disfrutando de esta hermosa y tan emotiva celebración. Dios les bendiga. Hemos preparado un hermoso cuento para ustedes. Esperemos que sea de su agrado. Hemos trabajado mucho, tenemos mucho tiempo en esto y ellos se lo han preparado con mucho amor y cariño. Había una, vez, había una vez una hormiga que andaba de paseo por el campo y quedó atrapada bajo una fuerte lluvia. Uy, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo esconderme? En eso la hormiga vio una seta y se metió debajo de ella esperando que dejara de llover pero la lluvia era cada vez más fuerte al poco rato llegó una mariposa con sus alitas pero tan pero tan mojadas que ya no podía ni volar se arrastró hasta la seta y dijo hormiguita, hormiguita déjame entrar para cobijarme bajo la seta Está muy empapada y no puedo volar. Entonces la hormiga contestó, es un espacio muy pequeño, pero no importa. Te apretaré un ching más para que tú quepas. Entonces se cobijaron la hormiga y la mariposa. Al poco rato llegó un ratoncito corriendo. Y dijo, déjame entrar. La hormiga y la mariposa contestaron. Es pues muy pequeño, pero no importa, nos apretaremos un ching más para que se pasamos. Entonces el, el ratoncito entró. La lluvia era cada vez más fuerte parecía que no iba a parar nunca y en eso llegó una paloma una paloma mojada y temblorosa suplicando por favor, por favor déjame entrar bajo de la betas sí. mis plumas están mojadas y mis alas cansadas entonces el ratoncito dijo ya no hay espacio entonces la paloma le suplicó qué? ¿Yo qué? Y los animales estuvieron de acuerdo En eso llegó corriendo Una liebre que gritaba Escándame, escándame, que me persigue la <risa> zona Y todos los animales dijeron Entonces, acabando de esconder a la liebre para que no le encontrara la zorra, entró, vino la zorra, enojada, enfurecida, y husmeando, dijo, Entonces la mariposa dijo, ¿cómo podríamos esconderla aquí si casi no hay espacio? Entonces la zorra se marchó. Por fin dejó de llover y el sol volvió a brillar radiante por todo el cielo. ¡Qué bello está el sol! Todos los animales salieron muy felices debajo de la seta porque había parado de llover. En eso, la hormiga extrañada explicó. ¿Cómo es posible que cabía yo solita y podíamos caber todos? En eso, tres ranas que habían visto todo desde una piedra Dijeron Amigos, amigos ¿No saben que la majestad no es solidaridad? Cuando nos saludamos Todos en les Y fue así como cuenta La historia De que una hormiga Una mariposa Un ratón Una paloma Una liebre Una zorra Tres ranas, las flores, los árboles, el sol, se cobijaron debajo de una sepa. Muy bonito, muy bonito, señores. ¡Miren qué actores tienen ustedes! ¿Eh? ¡El aplauso que se sienta! se sienta muy bonito en este largo trabajo de enseñanza a nuestros niños nos hemos dado cuenta de la importancia y la alegría que transmite el colegio a nuestros pequeños pasar por un proceso de distancia por motivo de la pandemia y ver cómo los maestros se empoderaban de tanta creatividad para impartir el aprendizaje a los niños nos inundaba de alegría y satisfacción. Maestro, no es aquel que cumple con su obligación de enseñanza, es aquel que se entrega y ama lo que hace. Gracias a ustedes, docente, por amar su vocación, por entregarse por completo al servicio de una educación de calidad. Gracias a la dirección del Colegio San Felipe Apóstol, por preocuparse en brindar una enseñanza en valores cristianos y educativos. Hoy celebramos un paso más de éxito, que es nuestro y de ustedes. Y termino con esta frase. Para abrir nuevos caminos hay que inventar, experimentar, crecer, correr riesgo, romper las reglas, equivocarse y divertirse. Muchas gracias. gracias. Buenos días, mi nombre es Carola Ideas Moleros y mi compañera, En los primeros días de escuela, el miedo llenaba nuestros corazones. No sabíamos qué pasaría ni a quién conocería. Papá y mamá no estaban son una persona que conduce a una vida. Por tampoco conocería amigos muy queridos en que no un texto partido con lecturas, cuentas, juegos y canciones. En un cuadro día a día, la pintura pintadas con franqueras, lápices en colores y acuarelas. Hoy este cuaderno se cierra y en él queda plasmado. Nuestros mejores momentos son un sello que nuestros padres han puesto. Nuestros amiguitos han coloreado. Nuestros profes han dejado para no olvidar Severino. Cuántos años tiene usted aquí en el colegio? ¡Ay, Dios mío! Entré en el año 1990 y dos. ¿En el 92? En el 92. ¿Y usted, qué ha funcionado desempeñado de usted durante ese tiempo? Entré como profesora del de cuarto curso de educación básica en el 92, en el asunto de las pruebas nacionales, que fue que llegaron cuando... Se requería que estuvieran profesores con títulos, <risa> recuerdo siempre eso, entonces, eh, nada, desde, después eh, pasé, pasé al departamento de psicología, eh, porque yo soy psicóloga y tengo muchos años haciendo este trabajo que amo. Y, y al ver estos niños, porque usted está con los niños desde pequeños, desde de, de, pequeños hasta bachilleres, me encanta. Usted Estoy... ha visto muchos niños aquí pequeñitos y yo lo veo. Y he visto visto, aquí he visto sus papás, los papás, graduarse y después los veo a ellos. Y ellos se ponen viejos y yo sigo jovencito. Bella y hermosa. <risa> está sí, bien, muchas gracias. Siempre, sí. ¿Cómo te sientes a participar en la graduación de tu hijo? Ah, muy agradecido y feliz de ver. Ya una etapa superada de nuestros hijos, agradecer al colegio por toda la educación y, el, y la buena organización de dicha actividad. Dígame, ¿cómo se siente? No, excelente, excelente, tremendo acto, demasiado, demasiado agradecido con la educación que le dan a mi hija en este colegio. Encantada, feliz, feliz, sumamente orgullosa y encantada con la educación que tenemos aquí en el colegio. ¿Cómo se siente a ver progreso de la niña aquí? ¡Ay, excelente! Muy satisfecha con el colegio y con todo el transcurso del año. Aún en la parte inicial del año que fue virtual, fue excelente, muy satisfecha. ¿Me dicen que usted también estudió aquí en este colegio? Claro que sí, me gradué en el año 2006. Durante toda mi trayectoria, desde maternal de tres hasta el finalización. ¿Y usted? Yo soy el padre de Sofía Alejandra Heredia, muy feliz de ver los logros de ella obtenidos en este año escolar. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes.